Señor Dellera, consideramos que para garantizar una justicia eficaz, en primer lugar es imprescindible contar, como usted bien ha dicho, con el diálogo. El diálogo es absolutamente necesario y con la participación de los representantes de los funcionarios en la gestión y determinación de sus condiciones de trabajo. Usted aseguró en aquella comparecencia del 2012 y hoy lo ha vuelto a repetir que quería oír a todos los a todos los agentes implicados en las políticas propias de la consejería. Y yo le pregunto, cuando se ha molestado en escuchar a los funcionarios de justicia. Nosotros hemos estado en la calle muchísimos meses, muchísimos, porque ha hecho oídos sordos a los reclamos de sus propios compañeros y compañeras. También ha mencionado la sobrecarga que sufrimos de trabajo. Para garantizar el derecho a la justicia, entendemos que es vital poner cuantos medios sean necesarios para solventar la extrema carga de trabajo existente en los juzgados andaluces, que se ha visto multiplicada, y usted lo sabe bien, por los efectos de la crisis económica. En cuanto a la asistencia jurídica gratuita, que también ha hecho usted mención, me va a permitir que hincapié y que la considere un problema que nos parece esencial. La necesidad de mejorar y consolidar la asistencia jurídica gratuita, por supuesto. ¿Conoce usted el funcionamiento de la asistencia, juridica, asistencia jurídica gratuita en Sevilla? ¿Es usted consciente de que los funcionarios de justicia, cuando vienen los ciudadanos y las ciudadanas al juzgado y los tenemos que derivar a este servicio, les tenemos que advertir que se tienen que ir a una cola a las tres o a las 4 de la mañana para coger números y que los puedan atender. Señor De Lleras, el sistema de asistencia jurídica gratuita debe ser informatizado y electrónico, garantizando una mayor agilidad en los contenidos y respuestas al ciudadano, a fin de que su acceso a la justicia se realice conforme a las necesidades que se plantean, eliminando estas esperas y estas colas innecesarias. He hablado de la mejora de las sedes judiciales, de instrumentos para solucionar la carga de trabajo en los juzgados, de la necesaria modernización de la justicia, pero nada de esto, nada servirá si no garantizamos las condiciones de trabajo de los funcionarios de justicia. Señor consejero, ¿realmente es usted consciente de lo que han significado sus palabras dichas en 2012 cuando habló de aquellos sacrificios adicionales que nos pedían los funcionarios de justicia? Los funcionarios de justicia estamos padeciendo de manera especial los efectos de la crisis. El trabajo se ha incrementado, como decía antes, notablemente por razones obvias. Y el pago que hemos recibido han sido recortes en salarios y en derechos. No, no quiero dejar de poner en relieve que el tema de la violencia de género necesita la máxima implicación y compromiso por parte de todos y todas las que estamos aquí. Sabrán que Andalucía está a la cabeza en el número de víctimas de violencia de género, la última víctima... Por desgracia, fue ayer, en Málaga, en el debate de investidura, la presidenta manifestó que se impulsará un gran pacto social en Andalucía contra la violencia de género y se elaborará una nueva ley que permita desarrollar mejor estos objetivos. Junto a ello, se ha comprometido, a lo mismo que hizo usted en 2012, a la puesta en marcha de una ventanilla única para la atención a las víctimas de violencia de género. A ver si la ponemos ya en marcha. Señorías, las mujeres víctimas de violencia de género necesitan más que nadie de las Administraciones. Es imprescindible ser rigurosos y cumplidores. No podemos aplazar los mecanismos de protección, que en este caso salvan vidas.